Pues, muchas gracias a todos, eh, gracias por estar aquí para esta práctica del día de hoy y las quiero y los quiero invitar a que nos divertamos un poco bailando y a ver qué les parece, para eso nos, les pido que nos paremos vamos a bailar I'm going to go to Choo choo choo choo choo. Up there, up Espero se hayan divertido. Vamos a sentarnos. Bueno, perdón. Nuevamente vamos a pararnos y vamos a vibrar ahora. Vamos a sentarnos. Y se muere. Nuevamente cerramos los ojos. Separamos los pies a la altura de los hombros. Y empezamos a vibrar. Conectando con esta alegría. Con este niño que lío interior que sabe cómo vivir. Muchas gracias por el la de cuerpo, las los también y con la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 Obrigada.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 Thank <laughs> you. Despacio, lentamente. Vamos deteniendo el cuerpo. minyue Min está por dentro, en Dante, en bajo. Colocamos las manos sobre Duchi. Cerramos los talones, las puntas. Y nos sentamos colocando la completud lentamente nos sentamos cerramos los ojos deslizamos las manos a los costados y levantamos una bola de Chi a la altura de Dantien Bajo. Y vamos a practicar la Chi. Minyue va por dentro. Minyue está en Dantien Bajo. Abrimos. Su vacío. Y cerramos. Traemos el chi por Duchi hacia Mimen. Despacio. Abrimos. Abrimos más. Cerramos. Mm. Con una sonrisa interior abrimos hacia el universo infinito. Zoom. Cerramos. Llevamos el chi hacia adelante inferior. Dante en bajo. Abrimos. Zoom. Vacío, cerramos. Minje observa, minje va por dentro, cerramos, abrimos. será Abrimos, cerramos, despacio, sintiendo el chivo. Con una sonrisa abrimos Zoom. hacia todos los lados del cuerpo, arriba, abajo, a frente, atrás, a los lados. Zoom. Y cerramos. Despacio, tomamos la bola de chi y subimos los brazos hacia el frente, arriba, hacia arriba de la cabeza, tomamos una bola de chi y la vertemos. Y la vertemos por la cabeza. Minye lleva por dentro. La cabeza se relaja. Ojos, nariz, boca, dientes, lengua, se relaja. Mingyu observa por dentro. Relajamos el cuello. Las cuerdas vocales, vocales, tiroides y todos los órganos al interior del cuello. Despacio. Con una sonrisa, relajamos hombros, brazos, codos, antebrazos, manos, dedos de las manos. Profundo. Se relaja el pecho, pulmones y corazón. completamente relajados y en armonía seguimos bajando y todos los órganos del abdomen hígado, vesícula vaso, páncreas intestinos riñones, vías urinarias y genitales se relaja Relajamos caderas, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies, dedos de los pies se relajan. Completamente relajados. La completud se relaja. Ahora vamos a abrir Jin Tan. Subimos las manos lentamente a la altura de Jin Tan por enfrente. Colocamos las palmas una sobre la otra frente a Jintan y empujamos el Chi hacia adentro. Ninye va por dentro, se relaja y con una sonrisa jalamos el Chi hacia afuera cinta empujamos, jalamos con una sonrisa interior, empujamos. Relajamos. Empujamos. Jalamos. Sintiéndote. Y se abre. Empujamos. Jalamos. Una vez más. Empujamos. Jalamos. Empujamos. La conciencia. Jalamos. Y colocamos nuestra conciencia en Chenji. Las manos las separamos. La conciencia Ninja va por dentro. Y bajamos las manos por dentro. Bajamos por la garganta. El pecho. Dante en medio. Seguimos bajando hasta el palacio Junyuan. La conciencia se dirige a Chenji. Nuestra atención está en Chenji. Y ahora decimos chen y sentimos chen -ji en el centro de la cabeza chen -ji". sentimos como vibra chen -ji". nos relajamos chen Con una sonrisa observamos la puerta del cielo arriba de la cabeza y ahora vamos subiendo de nuevo las manos por dentro a la altura del cielo. Anti en medio, subimos, seguimos subiendo por arriba de la, a la altura de la cabeza, hacia arriba, colocamos las palmas una sobre la otra, arriba de la puerta del cielo y vamos a abrir la puerta del cielo. desde la puerta del cielo hacia Chenji empujamos jalamos empujamos jalamos empujamos Relajamos. Jal, jalamos hacia arriba. Empujamos. Jalamos, sintiendo el chi por dentro. Empujamos. Bajamos las manos. La separamos por enfrente de la cabeza por dentro despacio a la altura del cuello delante y en medio y colocamos las manos a la altura de Junya, del palacio Junya. Minye se encuentra en el palacio de, Hun, de Chenji. La conciencia observa. Y vamos a levantar una columna de chi desde Chenji hacia la puerta del cielo. Inhalamos y decimos. Chen La columna de Chi se eleva por la puerta del cielo y dejando así elevada, inhalamos y repetimos. nadamos la columna de chi se eleva observamos como la columna de chi se eleva más Cinco. Cinco. Con una sonrisa traemos nuestra atención hacia el palacio Chenji Ninja observa. Ninja se relaja. Y ahora movemos la conciencia para hacer la respiración de ángulo recto. Nuestra conciencia se coloca por arriba de la puerta del cielo y se dirige hacia el Palacio Cheng Yi con una inhalación. Inhalamos hacia el Palacio Cheng Yi. Y exhalamos, vemos hacia Jintan. Exhalamos por Jinta. Inhalamos por Jinta, hacia el Palacio Chenggyi. Y exhalamos hacia la puerta del cielo. Con una sonrisa, inhalamos por la puerta del cielo hacia el palacio Chen Yi. Y exhalamos por Jinta. Ahora, inhalamos hacia el palacio Chen Yi. Vamos a hacer un círculo. Hacia atrás. Arriba al frente, abajo, atrás, y subimos hacia la puerta del cielo. Exhalamos. Ahora, inhalamos por la puerta del cielo, hacia el palacio yinta la conciencia hacia el círculo, de frente, arriba, atrás, abajo. Y exhalamos por cinta Suavemente, sin esforzarnos, inhalamos. Por cinta hacia chen La conciencia hace el círculo. Hacia atrás, arriba, frente, abajo, atrás y exhalamos por la puerta del cielo. Inhalamos por la puerta del cielo, hacia Chen Yi. Hacemos el círculo, hacia adelante, arriba, atrás, abajo y exhalamos por cinta. Inhalamos por yinta, hacia chen yi, hacemos el círculo, la conciencia hace el círculo, y exhalamos por la puerta del cielo. Inhalamos por la puerta del cielo, hacia chen yi, la conciencia dibuja el círculo, y exhalamos por yinta. Inhalamos. Círculo. Exhalamos. Puerta del cielo. Con una sonrisa inhalamos. Puerta del cielo. Chenqui. Y exhalamos. Chincha. Inhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Círculo. Exhalamos. Jenga. La conciencia va hacia el palacio de Chenji. Y nos relajamos. relajado mm. completamente relajado y llevamos el chi por dentro hacia toda la cabeza por dentro bajamos por el cuello Relajados, alegres. Seguimos bajando, hombros, brazos. El pecho. Nadie en medio. Seguimos bajando. Por el Palacio Junyuan, hacia abajo, hacia adelante y abajo. Llevamos el chi por dentro, hacia las caderas, piernas, rodillas, espinillas. Nos relajamos todas y cada una de nuestras células de la completo que somos. Sonríe. Relajamos tobillos y pies. Y nuevamente. Miller. Observa el Dante en bajo. Y lentamente nos paramos. Vamos a realizar, doblar el cuerpo, arquear la espalda y relajar más. Tomamos una bola de chi desde abajo, desde el centro de la tierra, y lentamente la subimos por enfrente, sintiendo el espacio del universo infinito, conectando con el en chi original. Los brazos van hacia arriba, hacia arriba de la cabeza. Brazos pegados a las orejas. Ninja va por dentro. Relajados. Y con una sonrisa. Abrimos las cervicales. Las cervicales por dentro se relajan. Y bajamos lentamente. Abrimos las vértebras dorsales. Despacio. Sintiendo el chip por dentro. Las vértebras lumbares. Una por una se abren. Se abren. Las piernas completamente estiradas, bajamos, bajamos. Y el interior de la cabeza, conecta con el interior de la rodilla y doblamos. Uno. dos, tres, giramos hacia la izquierda y normal. uno, dos, tres. Regresamos el cuerpo hacia el frente. vamos hacia la derecha. La cabeza toca la rodilla. Uno. Dos. Relajados con una sonrisa interior. Tres. Y colocamos de nuevo el cuerpo hacia el frente. Las manos toman una bola de chi, desde el centro de la tierra hacia atrás. Dedos se colocan en la parte posterior de los tobillos. Damos masaje. Y centro de la cabeza toca por el centro de las rodillas. Uno. Dos, relajados, con una sonrisa, sintiendo la completud al interior nuestro. Tres, relajamos, llevamos las manos hacia el frente, tomamos una bola de chi, la conciencia y observa el barrio bajo, banco Directamente. Empezamos a subir. Limbales. Espacio. Brazos a las orejas. Formales. Y subiendo. Cervicales. Se les dobla. Puntas de los dedos apuntan al cielo. Despacio abrimos los brazos hacia atrás. Barbilla recogida. Cabeza hacia atrás. Curvamos la espalda y relajamos. Sentimos. El chi, el cuerpo del chi. relajado. Una vez más. Recuperamos la postura recta. Brazos tocan las orejas. Una vez más, bajamos. Cervicales se abren, mínimo por o sea se transforma. Bajamos vértebras, lumbares, dorsales, lumbares, espacio, las piernas completamente estiradas la cabeza toca la rodilla uno dos tres tiramos hacia la izquierda Cabeza, toca rodillas. Por dentro. Uno. Dos. Tres. Giramos hacia el frente. Hacia los derechos. Uno. Dos regresamos al frente relajados completamente relajados tomamos una bola de chi manos van hacia los tornillos por atrás relajados Dentro de la cabeza, toca la rodilla, uno, dos, tres. Las manos regresan al frente por los lados. Tomamos una bola de chin. Ninja. Va hacia el centro. dental bien bajo. A la altura de mi metros. Y subimos. Despacio. Por la suerte de las vértebras lumbares sentimos cómo se desdobla. Dorsales. Seguimos subiendo. Cervicales. Flexionamos hacia atrás abriendo los brazos a los costados barbilla recogida y cabeza hacia atrás relajados muy relajados sintiendo como todo el sistema nervioso descansa ninja va por dentro Observa. Nos reincorporamos, cerramos los brazos, hacia arriba. Tomamos una bola de chi, bajamos y vertemos el chi. Transparente, al chi. Limpia y transforma. Limpia y transforma la cabeza, ojos, nariz, boca, cuello. Transforma. El chi se transforma. Somos una complejidad. Bajamos. A la altura del Dante en bajo, Ninja observa. Se transforma. Con una sonrisa, Ninja va por dentro. Observa el interior. Todo se limpia. Todo el aparato abdominal, todos los órganos de esta área se limpian y se transportan. Vías urinarias, genitales, muslos, rodillas, piernas. Tobillos, pies, todo se transforma. Relajado. Sentimos. Nuestro cuerpo de chi. Niño, observa. Somos una completa. Somos amor, Somos alegría, Somos armonía, Somos paz. Extendemos los brazos a los costados. Tomamos el Chi. Desde todos los lados, arriba, abajo. Sintiendo el Chi. Al frente, atrás, a los costados. Y lo llevamos hacia adentro. Por Duchi. Hacia nivel Una palma sobre la otra. Y la colocamos sobre el unbigo, decimos: un ya un ya Un ya lento. las patas por los costados. Y lentamente abrimos los ojos, dejando la luz. Los... Habla. Gracias.